Saludos, está Ticado es Taticas Story En esta ocasión acabamos de recibir en el día de hoy eh, La caja, o oh, varias cajas, ¿verdad? Pues sacamos una de ellas De Modify Así que acabamos de recibir la cajita de Modify Y lo que estamos esperando específicamente es la XTC PDW El modelo PW. Así que vamos rapidito a abrir A ver qué trae La XTC PDW Vamos a sacar una por aquí y como hay cuatro, vamos a bajar las otras. Me ayudan por aquí. ¿Me ayudan por aquí, por favor, Orlando. Me por ahí. Peso un poquito. Ok. Así básicamente es como vienen las eh, Modify PDW durante el video. Si quieren hacer cualquier tipo de preguntas, al final vamos a estar contestándolas. Eh, gracias por sintonizarnos. Así que, Modify PDW. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y como viene, básicamente ella, esta que está aquí, básicamente es la Modify PDW o PDW. Vamos a ver si sí, mostrándola no se cae. Vamos a levantar un poquito para que se vea mejor. Así es básicamente como ella viene. Esta réplica es una réplica totalmente en metal, es metálica completamente. Y es por la gente de, PDW, de, de, perdón, de Modify de decir Y una de las cosas que a mí me gustó mucho es que de fábrica te trae un abastecedor o un magazine eh, mid cap 190 rounds. O sea, de fábrica no tenemos nada de high cap, tenemos directamente un magazine 190 rounds. Y aquí está la Modify PW. Vamos a hablar un poquito de ella y las impresiones. Ella básicamente viene en una caja color de marrón con detalles y, y todo lo demás. Es como un, un negro, un charcoal gray. Te trae las instrucciones. Básicamente las instrucciones y diferentes modelos que vienen. Pw, como si vamos por aquí. perdón, debí decir, los modelos eh, XTC este es de la serie XTC la misma viene en carbine eh, viene PW y viene una más corta de aproximadamente 7 pulgadas más o menos, adicional nos traen vamos a sacarle lo que tiene por aquí básicamente como un estilo de pulsera que lo colocamos y dobla, no dobla bien porque naturalmente está dentro del paquete pero vamos a abrirla para que ustedes vean cómo básicamente funciona este tipo de, ¿cómo se dice? Andrews. eh brazalete. Eh, no sé, aquí. Pulsera. Es, pulsera, brazalete, pulsera ¿no? brazalete. Brazalete. Pues traí este. Vamos, estoy sacándolo de aquí para poder ver cómo realmente queda eh, colocado, porque el papel no lo deja. Así que básicamente está más arriba del, del reloj, pero es un brazalete y una vez que lo estiras queda derecho. Vamos a ver qué nos traen. Nos traen un palcho modified. Como aquí, es en PVC. Y la parte de atrás es un tipo velcro, ¿verdad? Le trae el palcho. ¿Qué más trae? Nos trae un sticker modified. El fondo es transparente, con las letras en negra. Se ve blanco naturalmente, para es por el. Por el papel que tira la parte de atrás, nos trae una llave para ajustar el front frontside. Vamos a ponerla por aquí. Nos trae unos pequeños bibis que no va a ser ni una cuarta parte del, del magazine. Pero nos trae unos bibis Modified y una tarjeta para poder eh, tirar y ver dónde están cayendo los bibis. Los, los Así que vamos por esto por el lado. Vamos por aquí al lado también y vamos a trabajar directamente con la Modify. Vamos por aquí y vamos a traer de aquí al ladito un stand para, para poder hablar de ella. De primera intención, el peso es sumamente agradable, eh, no es extremadamente pesada, algo que me, que me asombra mucho de ella, eh, no tiene juego, wobbling. Luego el Opel y el Owl, uno lo mueve, que por lo regular hay muchas repetidas que uno las mueve y, y el performance o el quality no es tan eh, fuerte como este. La sumamente sólida trae flip upside, El riel, como lo pueden ver aquí, es m -lock. trae un gas block. Kimo. Algo bien. Ah, eh, el riel es Kimo. Así que podemos ver que trae un straight trigger. El lower es billet. Como podemos ver aquí. Eh, una de las, de las ventajas que tiene la plataforma PW es lo sumamente compacto que se puede eh, operar. Y simplemente apretando aquí podemos, podemos echarla hacia el frente. Apretamos esta parte de aquí y miren cuán compacta se puede realizar. Esta es con cablería Lipo Ready hacia la parte de atrás y luego vamos a mostrar cuán sencillo eh, es colocar una batería a la parte de atrás que es la mayor dificultad que tiene al ser tan, tan compacta y no tener espacio para poder poner una batería. Vamos a mostrarlo más adelante. Eh, una, algo que sí me gustó mucho de ella es que al sacar la culata totalmente hacia atrás tiene esta habilidad de poder virarla de esta manera para poder trabajar con el área de lo que precisión el buffer tube donde se va a colocar la culata perdón la batería de 10 simplemente desenroscamos y ya tenemos acceso a ella esto me parece tremenda ventaja pues no hay que sacar el stock completamente siempre aquí enroscamos hacia la parte de atrás simplemente colocamos nuevamente en su posición vamos a darle aquí, colocamos para atrás eh, aquí, lo colocamos en los rieles y este stock tiene cuatro posiciones tiene cuatro posiciones desde la posición más corta, que viene siendo esta hasta la más extendida algo también bien bueno, bien bueno en Modify, que fue realmente en las primeras que yo logré ver esto es que su selector de tiro como podemos ver aquí funciona solamente hasta 90 grados siendo 45 grados los intervalos entre SAFE, SEMI y FULL. Veamos, ahora mismo está en SAFE, modo seguro, en esta posición, estamos en SEMI, en esta posición, estamos en FULL. ¿Qué ventajas da eso? La siguiente. Regularmente cuando estamos operando, tenemos el dedo cerca del área del gatillo, Simplemente sin abandonar el área del gatillo, podemos seleccionar semi, full y viceversa. Podemos volver a semi, a safe y nunca el dedo abandona el área del gatillo. O sea, vamos a poder hacer esa transición de semi a full sin tener que hacer, como en casos anteriores, sacar la mano para poder posicionar el selector externo en full, que viene siendo en los rifles regulares, a 180 grados. 180 grados versus el área de safe viene con un slim plate, verdad? Un área para poder colocar el, el slim. ¿Qué podemos hablar de ella? Vamos a ver. Sumamente sencillo eh, de un solo intento. Pudimos abrir el área del dos cover donde podemos ver que esta área se queda a la parte de atrás. Su hop, -hop es rotativo. Ventaja de los hop hop rotativos es que es más difícil. Que valga la redundancia, que mientras estemos jugando, ellos se puedan mover y perder el ajuste del juego, puesto la manera en que está diseñado eh, ejerce mayor fricción y el movimiento es mucho más difícil que se vaya a salir de, de su posición donde fue seleccionada para que el release salga sumamente derecho. Tiene en el, el borrilis cuando le damos, efectivamente, éche hacia al frente, cerramos el área del dos cover. Vamos a ver que podemos ver más acerca de ella Viene con motor high torque de fábrica Bien importante, el motor es high torque de fábrica eh, Estuvimos eh, viendo por encima antes de que llegaran Y les podemos decir que tan, el piston head es de aluminio Viene con board bearings o cajas de bola en cerámica Las cajas de bola en cerámica que normalmente podemos ver Que Modify eh, fabrica, ella las incluye Así que esta es básicamente la PDW de Modify, eh, ¿qué más podemos hablar con respecto a ella? Vamos a abrir el, el Mac, quiero verlo, vamos a ver que hay, y podemos ver que en el stand, ¿verdad? Cupo sin problema alguno, eh, la parte del Magazine Release, sumamente sencillo que caiga, vamos a sacar de aquí para que puedan ver, el abastecedor o magazine Midcap 190 round 190 round, vamos a ver aquí sumamente sencillo de poder colocar y quitar sin mayores inconvenientes ventajas que tiene también son Squid Detachment Spring podemos cambiar el resorte interno sin la necesidad de tener ningún tipo de conocimiento con respecto a cómo se maneja ni nada, simplemente vamos a coger aquí, hablamos hacia la parte de atrás y el punto final, movemos la culata, abrimos aquí el compartimiento donde va la batería, y a la parte de adentro con una llave hexagonal podemos girar 180 grados y extraer el resorte para poder cambiarlo por uno de mayor eh, fuerza, o uno de menor fuerza, y algo bien importante, bien importante. ¿Cuántos, ha ido, ¿Cuántos han participado de un juego, de una partida? Y cuando vamos, nos pasamos por 5 pies por segundo, 10 pies por segundo. Ventaja que tienes, con la misma llave hexagonal, si giras 30 grados, puedes bajar hasta 10 pies por segundo, y podemos manejar, muchas veces cuando colocamos un resorte, dado que no dan... Eh, pies por segundo es exacto, podemos manejar incrementar o reducir 10 pies por segundo, que eso es, una, eso es un, un aspecto bien importante eh, me dicen por aquí escucha bajito, que se escucha bajito sí. ah, pero vamos a hablar un poquito más duro entonces vamos ahora básicamente a colocar todo para atrás vamos a poner todo para atrás nuevamente colocamos el área de stop y esta es la PDW, la PDW o PDW de Modify. No sé si hay preguntas, no sé si han, si han podido accesar el website. Tengo por aquí el iPad, vamos a ver si podemos ver. Eh, verifico rapidito, si podemos ver. Ok, si hay algún tipo de pregunta para poder contestarla. Dice, ok, saludos hoy me voy a portar bien. Ahí está Frankie. Eh, la Viper eh, verifico por aquí si hay algún tipo de pregunta. tienen ustedes. De... Sí, eh, tiene, me están preguntando que si tiene ajuste de pies por segundo en su parte de atrás. Si, sí. con una llave hexagonal podemos girarlo. Son aproximadamente 30 grados y puedes incrementar o reducir 10 pies por segundo. Sin tener que sacar nada de la parte interna. Es una de las preguntas. Que está haciendo Frankie Rodríguez? Deja eh, ver si hay algún otro tipo de pregunta. Eh, esto básicamente es un unboxing. Eh, yo entiendo que sí trae MOSFET. Sin embargo, eh, la corroborarlo requiere abrirla. Así que es básicamente un unboxing. Estamos viendo por encima del conocimiento que tenemos sobre ella. ¿Y qué esperamos una vez que la... ¿Qué se puede esperar una vez que la que adquirimos? Este modelo, eh, básicamente, como viene, es un, es un unboxing. Pronto va a venir el review de ella, que ya sería más a fondo eh, todo lo que trae y cómo es internamente. Sé que trae las, la piñonería, sí en sí, bien importante. Si la trae, a ver, bigote tan negro, eso es eh, Viper, eso es obra de la naturaleza, no soy yo. Así que. Gente, cuando quieren, si quieren saber cuán sencillo es colocar la batería, pedimos que nos colocaran... Traeme una, por favor. Traeme esa que está ahí abierta. Esa que está ahí. Por favor, cuán sencillo es colocarle una batería. Es sumamente sencilla. Esta en específico mandamos a colocarle una batería para que puedan ver cuán sencillo es colocar una batería. La pusieron nuevamente para atrás en la caja. Pero a esta le colocamos una batería específicamente... Eh, la eco que está ahí. Ella está cerrada Vamos a abrirla Este es otro modelo más Otra caja adicional No, esa no, esa es la de trabajar La otra de la cajita La stick. Este buffer tube ya tiene eh, Básicamente una batería insertada Así que vamos a abrirlo Y podemos ver Que sin problema alguno Ahora no, no, pero no se saque de la caja Está Ricardo ayudándome eh, básicamente es una batería stick Eco One Como la pueden ver sin problema alguno acabamos de sacarla de adentro del buffer Así que bastante sencillo poder colocarle eh, una batería en mi, en mi caso personal preferiría reducir un poco más los cables para tener un poquito más de mayor comodidad En el momento de colocarla Vamos a colocar todo para atrás que es sumamente sencillo Vamos a poner esto por aquí y todo. Si tienen algún otro tipo de preguntas La intención de esto es hacer un, un unboxing ¿verdad? Abrir la caja y ver si adquirimos una de ellas Cómo realmente, qué es lo que podemos esperar Una vez que, que, que nos llegue o pasemos eh, a buscarla Básicamente es así como llegan las Modify PDW de la series, De la serie XTC Vamos a ver si hay algún tipo de eh, sí, el hangar es Emlock. El hangar aquí podemos ver. Key -mot, key -mot. Mire que Emlock. El hangar es Kimo. Sumamente el peso es ideal. No es un, una, una plataforma extremadamente pesada. Eh, es totalmente en metal con su flip site. Eh, si hay algún otro tipo de preguntas, básicamente la intención era poder este, mostrarles cómo es que vienen. Las Modify de la serie XTC Específicamente la PW eh, Una vez que la adquirimos Básicamente este es el modelo XTC eh, Cualquier duda o pregunta puede darnos en los, en los comentarios Posterior al, al video Vamos a estar revisándolo eh, Si hay algún otro tipo de pregunta La contestamos con mucho gusto Estoy viendo que no, no veo nada más Así que con esta nos retiramos Recuerden Esta es la Modify XTC, específicamente el modelo eh, PDW. Así que pendientes a nuestras redes sociales y nos puede encontrar como Airsoft Tactical Store. Airsoft Tactical Store en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Verificamos. ¿El stock sale automático? No. El stock no es spring asiste, asistido por resorte. No, no lo es. Tenemos que jalarlo en la parte de atrás. Si lo llevamos hasta el final, tenemos la ventaja que podemos simplemente moverlo y podemos accesar el buffer tube. Lo movemos nuevamente para atrás. Lo estoy mirando. Ahí está. Y podemos nuevamente echarlo hacia el frente, que es el, el, el tamaño más compacto. Y este es el máximo que ya se puede alargar y tiene cuatro posiciones diferentes eh, el stock eh, de fábrica. hay algún otro tipo de pregunta... Eh, la última la de frankie si el stock será automático que le acabamos de contestar ahora mismo así que no veo más preguntas gente importante si les gustó el video pueden suscribirse dar la campanita y en todos los live y todos los videos que subamos le vaya una notificación para que pueda verlos de primera mano modelo XTC PDW de Modify esperamos que haya sido de grado de ustedes y nos vemos en la próxima